Hola, me llamo Dianet. Hola, me llamo Natalie. Hola, mi nombre es ¿Sí? Belén. Y hoy vamos a cantar Hoy me entrego a ti. ¡Veo La entrego a ti, la entrego a ti, la entrego a ti, la entrego a ti, la entrego a ti. Suscríbete a nuestro canal, deja tu comentario y compártelo con tus amigos.